Bueno, día mier, jueves hoy ya, ya jueves de abril, día 13 vamos con Chiro y Fabián Macrino vamos, la primera salida al río de la plata ¿eh? pesca de pejerrey, vamos a ver cómo nos va Bueno, el primer pejerrey de la temporada Arrancamos con Fabián Macrino Chirola Gómez Primer peje de la temporada eh. Y lindo Ahí estamos, ahí con Fabián Macrino Guía de pesca de La radio ¡Opa! Pejerrey casi de 40 y pico A ver, muestre. ¿A quién se lo dedica? A Miguel, A Miguel. A Miguel. A... Que lo mira fuerte TV. Con el Miguel. Miguel Corrado eh. con salada grande. Bueno, bien, Chiro. Bueno. Venimos con el tercero de la jornada. Acá, Chiro, con un pejerrey de 35. Bien, Chiro, vamos. ah oh, Ese 35. Arriba, Chiro. Otro más. Miren ahí. Bueno, ahí estamos con fabián macrino de guía de pesca de la redonda vale bueno ahí viene chiro ahí tengo otro yo que lo tengo que colgar dale fabi voy con fabi está está, está el pique fabi están uno atrás de otro a ver chiro yo tengo uno que me está destruyendo la línea no importa Vamos, ahí, pará, pará, pará que termino de firmar